¿Por qué dice que va a cambiar y no lo hace? ¿Por qué una persona dice que va a cambiar y no lo hace? ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué una persona nos miente de esa forma? ¿Sabes por qué? ¿Quieres entender exactamente por qué pasa este fenómeno? A todos nos incomoda muchísimo. El simple hecho de pensar para mí en todo esto me trae mil recuerdos de todas las veces que he escuchado voy a cambiar, ya voy a dejar de hacer esto y simplemente las personas no lo cumplen millones de veces pasa quieres saber por qué pasa esto te voy a explicar detalles que nunca vas a olvidar y cada que empieces a escuchar esa vocecita esa propuesta esa mentira esa buena intención tomes desde otra actitud las cosas porque si no la verdad es que es súper frustrante así que ahí te van unos tips muy, muy claros, concretos, vitales, sin ninguna mentira, ni ningún rollo mágico. La pura realidad, la pura neta. Las personas que dicen que van a cambiar, necesitan ver que tú te tranquilizas. Por eso te lo dicen. Es decir, si yo te tengo que estar diciendo que voy a cambiar, si te tengo que estar ofreciendo esto, ¿has escuchado el dicho perro que ladra no muerde? Para este caso aplica perfectamente. Cuando una persona te tiene que estar refrescando la promesa, la propuesta, la... El tratarte de convencer, el volverte a ver mal y volverte a decir, no, esta vez ya de verdad que sí. No, ya estoy yendo a este grupo y de verdad que lo voy a hacer. Ya, ya fui con el psicólogo y ya entendí. Mientras esa persona necesita seguirte diciendo que va a cambiar, te tengo muy malas noticias. No va a cambiar. Lo que quiere es tranquilizarte. Lo que quiere es verte que no estás en duda de si la vas a dejar o si lo vas a castigar o si vas a hacer algo al respecto lo que quiere es que te calmes por eso te lo dice es decir que mientras alguien no quiere cambiar y no va a cambiar va a estar diciendo que va a cambiar te suena familiar claro las personas que van a cambiar no te van a decir que van a cambiar no te lo van a anunciar, no te lo van a ofrecer, no van a estar tratándote de convencer de que van a cambiar. Lo van a hacer por su propia convicción, en silencio normalmente, vas a ver que están haciendo cosas particularmente, tal vez extrañas, raras, inesperadas, poco usuales, para realmente empezar a cambiar. Vas a ver cambios y vas a ver esfuerzos torpes porque cambien, sí, a veces es cierto, a veces la gente sí cambia de un día para otro, pero no termina el proceso de cambio de un día para otro. Es decir, hay gente que sí puede decirte, a partir de hoy verás que va a pasar esto. Y por favor, simplemente dame chance de ir mostrándote ese cambio. Quiero que lo veas. Esa es una persona que tal vez está un poco más decidida a esto. Pero en general, cuando queremos cambiar tenemos tanto que resolver para poder cambiar y tampoco que estarle demostrando al otro diciendo, sino tratar de aplicarnos en estar súper alerta y conscientes de ese daño, de esa actitud, de ese gesto, de esa forma, de esa adicción que tenemos a ser como somos, estamos tan metidos en tratar de estar alerta en ese comportamiento que no podemos estar ofreciendo cosas y prometiendo cosas que sabemos que podrían fallar de un momento a otro. Precisamente cuando alguien realmente está queriendo cambiar, lo que ofrece son cambios, aunque sean genuinamente pequeños y poco a poco graduales, pero ves cambios. No te va a estar diciendo que va a cambiar, te va a estar mostrando cambios. Y hay temas enormes, hay adicciones, hay complejos Hay conflictos desde la infancia, hay actitudes nocivas que a veces la gente no cree que lo son, pero evidentemente alguien que te ofrece el cambio con palabras y que te trata de calmar y convencer no va a cambiar. Eso tenlo por seguro. Sin embargo, dale chance a las personas que te dicen una vez, te proponen algo, te dicen a cambio de qué podría ser es más, te piden que por favor les indiques, les ayudes a que se den cuenta cuando eso está pasando para darse cuenta a ellos más rápido. Eso, eso es muy valioso, eso es muy real, porque todos evolucionamos juntos. Yo te lo he dicho muchas veces, las relaciones son para aprender, no para ser feliz. Y en una relación, si tú le pides a tu compañero o compañero que te ayude, a darte cuenta de algo en lo que eres adicto, de una forma de ser, de hablar, de un tic, de unas maneras de decir las cosas, de unos comportamientos, de unas adicciones, lo que sea, y te diga, creo que te estoy viendo que ya vas para allá, y tú se lo pides, tú el adicto, tú la persona con el conflicto, le pides al otro que te ayude a darte cuenta cuando lo detecte, si eso pasa... Es muy posible que como equipo, como pareja, como amigos, como padre, hijo, lo que sea, sí se ayuden a cambiar y que esa sea una propuesta mucho más real. Es decir, una de las características exactamente importantes que vas a notar y ver de una persona que realmente quiere cambiar es que te pide que le ayudes a darse cuenta cuando se está equivocando o cayendo en el error. No te pide que creas en él. Atención, esto es súper importante. Si te dice, cree en mí, es que de verdad cree en mí. No, es que esta vez sí, es que alarma, alarma, alarma, alarma, alarma, alarma. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque te está pidiendo que creas en él. No te está pidiendo que le ayudes a ver su error y que observes si hace cambios y que si en algún error detectas, se lo haga saber. Esa es una persona que sí quiere cambiar, que sí te pide un apoyo genuino, pero está tomando responsabilidad. En cambio, la que te ofrece que ya no va a llegar borracha, la que te dice que ya no va a hacer panchos y rollos y no va a ser tan neuras en sus emociones el que te dice que ya no te va a gritar el que te dice que ya no va a que ya va a trabajar y que perdón pero ya va a encontrar trabajo no sé hay tantos ejemplos el que te lo ofrece perro que ladra no muerde no va a ocurrir así que te dejo bien claras estas dos indicaciones muy concretas que espero nunca las olvides si una persona te ofrece verbalmente con frecuencia, que va a cambiar, no lo va a hacer. Solo va a tener pequeñas abstinencias y te está tratando de calmar y convencer. Pero, si tú eres una persona que realmente quieres cambiar, o estás frente a una persona que ofrece que quiera hacer un cambio, y la solicitud de ella o de él es, por favor, cada que veas que estoy haciendo eso, Házmelo saber. Cada que veas que me estoy acercando a eso que sé que puede transformarse en esa adicción, en ese conflicto del cual estoy tratando de salir, házmelo saber de inmediato. Ayúdame a hacer más consciente mi error. Ayúdame a darme cuenta porque yo, eso es un hecho, todavía no me doy cuenta o me doy cuenta ya muy tarde o me estoy dando cuenta pero entro en mi adicción y me doy mi pasón y luego ya no estoy racional. Pero cuando tú veas que me estoy acercando ahí, házmelo saber, deténme, házmelo, queden en un acuerdo de cómo vas a hacerle evidente que está haciendo y qué opción puede hacer al respecto. ¿sí? Pero esa es una persona que es real, que sí quiere hacer un cambio y normalmente ese tipo de personas sí las vas a ver metidas pues en algún tipo de curso, terapia, haciendo un montón de ejercicios para poder cambiar, un montón de escritura para darse cuenta, haciendo cosas que realmente están intentando afectar. Hay gente que cambia de un día para otro, sí, pero el resultado completo no se logra de un día para otro. Sin embargo, hay gente que de un día para otro, si ves que va a empezar a hacer sus cambios, no te lo va a estar ofreciendo, vas a verlo con hechos no escuches palabras como siempre en varios vídeos te lo he explicado las palabras siempre están llenas de mentiras el mismo Tao Te King Lao Tzu un súper sabio maravilloso dijo cuando empiezan las palabras empiezan las mentiras así que ve hechos ve hechos ve hechos no creas palabras perro que ladra no muerde si te lo están ofreciendo mucho no es y si está decidido a que le ayudes a darse cuenta y ves notoriamente que si hace los cambios de inmediato, en cuanto le pega, permites ver el error, esa es una persona con buenas posibilidades de cambiar. Lo demás son tratamientos de adicciones y para eso tienes muchos videos conmigo, busca Recuri Adicciones, ahí explico todo. Espero que te ayude muchísimo mi video, te mando un gran abrazo con cariño, soy tu amigo Armando Recuri y... Nos vemos en otro video para reforzar el ver la verdad y aceptar lo que es, gracias.